Vamos a empezar con seis preguntas muy, muy, muy breves y cuando digo muy breves quiere decir que la respuesta tiene que ser exactamente igual de breve. Usted que es profesora, pues tienes que hacerse la idea de que es un examen tipo test. ¿Con quién no pactará en ningún caso? Con la derecha. ¿Cuál será la primera medida que adopte? En lugar de primera medida me vais a permitir eh, hablar de un plan de choque, yo creo que la circunstancia lo exige. ¿De qué candidata o candidato se siente más próxima en lo personal? La única candidata a la que he tenido la oportunidad de conocer es a Mayalen Iriarte, porque también vive en, en, el, en Durango y he tenido la oportunidad de conocerla. ¿Qué noticia, más allá de la campaña, le ha impactado estos días? Pues mira, ayer mismo, la victoria de los verdes en las municipales francesas me parece impactante y, además, y muy ilusionante. Eh, la próxima candidata a la que vamos a entrevistar, precisamente, es Mayalen Iriarte. Eh, ¿Qué le gustaría que le preguntásemos? Le vamos a dar ese honor, darle eh, la primera pregunta. Pues sí, yo le preguntaría si ella está dispuesta a trabajar todo lo que hace falta por conseguir ese tripartido o si se va a resignar a estar en la oposición los próximos cuatro años. ¿Cuántos escaños va a obtener su partido el próximo día 12? No hay límite por arriba. Yo voy a ganar bueno, pues eh, lo tiene claro, miren, eh, gorrochate y por lo demás, ¿cómo está llevando la, la campaña? Porque eh, está siendo difícil, eso percibimos, colocar el mensaje ¿no? Está siendo muy rara, la verdad, yo lo comentaba antes con, con tus compañeros, ¿verdad? Que yo no sé si, si esta sensación que tenemos de dificultad en, en comunicar es real o no es real y si la gente solamente percibe esta comunicación a, a través del contacto directo, pero el no tenerlo este contacto directo sí que nos deja la sensación rara de que tal vez no estamos hablando con la gente. Por lo tanto, no, no, si ya te digo, no sé si es algo real o no real, pero está siendo difícil. Está siendo muy difícil también, por ejemplo, no poder abrazar a la gente, no poder tocarla es algo muy extraño porque yo creo que una campaña electoral además es sobre todo un, un ejercicio de comunicación entonces un ejercicio de comunicación al margen del, del contacto físico y visual incluso con los con las mascarillas pues es, es complicado. Uh -huh. Pero de cara a, a conectar con el posible votante o con la posible votante de colocarles el, el mensaje de predisposición, ¿estamos dispuestos a, a escuchar o estamos a otras cosas? Pues en parte estamos a otras cosas yo creo que la pandemia nos ha dejado a todos muy tocados entonces es verdad que la gente está con otras preocupaciones. Eh, lo que nos obliga a nosotros también esta falta de comunicación directa y esta lejanía de la, de la ciudadanía con las elecciones es a, sobre todo a explorar vías de comunicación que, que se centran muchísimo en la audiovisual. Sí, da la sensación también de que, bueno, al final todo lo que se está tratando está relacionado de alguna forma no con el COVID-19 y la futura reconstrucción que, que toca hacer. Yo quería preguntarte concretamente por el tema de, de la educación. ¿Cuáles son las propuestas del Carrequín Podemos al respecto? No sé si queréis primar la educación online a futuro o hay que apostar por una educación presencial a, lo, a pesar de los riesgos que puede conllevar. Desde luego, lo primero es la, la salud y proteger la salud. Entonces, la, la, hay que establecer medidas de seguridad suficientes. Eso no, hay, no cabe ninguna duda. Pero en cuanto a modelo lo de, de, de educativo la presencialidad es insustituible Sobre, sabemos además perfectamente que quienes más sufren la no presencialidad son precisamente los segmentos de población más vulnerables, entonces sería una locura apostar por la no presencialidad a, no solo por eso, porque además la presencialidad la educación no solamente aporta conocimiento, porque es verdad que el conocimiento puede transmitirse a través de, de lo virtual, por ejemplo, pero los valores la empatía el, el contacto, el mirar a los ojos el, el conocerse, todo Toda esa parte educativa que no tiene que ver con la transmisión del conocimiento exige presencialidad. Por lo tanto, uno, un principio, yo creo, ineludible tiene que ser apostar por la presencialidad siempre... Claro, tomando las las precauciones necesarias para que esa presencialidad no perjudique la salud. Lo complicado es hacer previsiones, ¿no? Cuando la pandemia nos ha demostrado que las cosas han ido cambiando día a día. A lo mejor lo que pensemos para septiembre se cae. Efectivamente, es, es difícil. Por eso hay que prever distintos eh, escenarios. Pero ahí el, el, la iniciativa del Gobierno vasco tiene que ser clarísima. Lo que no podemos es dejar a la comunidad, ed comunidad educativa, que no dispone de los elementos de información y de organización suficiente, que se que se busquen la vida, literalmente. Yo quiero volver a, a la campaña. ¿Cuántas veces vamos a ver a Pablo Iglesias en la campaña del Carrequín Podemos? Porque se dice, se comenta y se rumorea ¿Mm? que, que no viene como venía a otras campañas. No, claro que vendrá, vendrá dos veces, dos veces como mínimo. Porque hoy un periódico publica que, ¿Sí? que se le está escondiendo ¿no? a cuenta del famoso caso Dina, que, bueno, eh, como que no es un, un valor para enseñar. Eh, ya sabemos que, que, bueno, que, que existen muchos medios de comunicación muy interesados en, en, en ensuciar, hasta hasta lo, hasta, lo lim, hasta lo más limpio, lo más brillante que, que rodea a Pablo Iglesias. Eh, yo creo que Pablo Iglesias es una persona que tiene mucho tirón aquí en Euskadi y, y de ocultar para nada. Yo estoy deseando, si hubiera podido venir aquí 15 días, lo que pasa es que él es vicepresidente y padre de tres hijos, con lo cual no va a poder estar tanto como a mí me, gustara, me gustaría, pero dos días vendrá sí. Un poco al hilo de esto, yo no sé si pueden pasarle factura al Carreguín Podemos los líos internos, tanto a nivel estatal como a nivel vasco también. Pues la verdad es que no tengo ni idea. Yo creo que eh, los líos internos exige, es, existen en cualquier organización. Es verdad que, lo, que los nuestros, eh, con luz y taquígrafos y además siempre la gente también, los medios, os, os encargáis de, de magnificarlos. Pero bueno, es algo que tampoco me preocupa, no, no estoy pensando en ello. Yo voy miro en propositivo y en constructivo. Pero se da una circunstancia con Podemos en, en Euskadi, es que el posible votante ni siquiera tiene en cuenta quién está en, en la dirección. Yo creo que si preguntamos a los votantes de, de el Carrequín Podemos, eh, ¿a qué obediencia eh, iba la dirección anterior y la actual? Ni lo sabe. Es que, pero es, es como tiene que ser. Yo creo que, que lo que lo que aquí importa es un proyecto político. Las personas somos circunstanciales. Yo acabo de llegar yo vengo además de otra profesión. Yo no soy política profesional ni quiero... Quiero serlo. Eh, yo voy a tener un ciclo aquí y todos tenemos un ciclo en este, en este proyecto. Lo que importa es el proyecto. Eh, lo que pasa es que ese proyecto y la estructura de ese proyecto ha ido variando bastante, no desde la horizontalidad eh, que veíamos al principio y hoy tiene una estructura de, de partido clásico. No, yo creo que no ha, variado, no ha variado tanto. Es verdad que hemos madurado y además muy rápidamente por, la, por las circunstancias, porque en muy poquito tiempo nos hemos encontrado de no existir, que nos fundamos hace escasos seis años, a estar en, las, en, en todas las instituciones representativas e incluso ahora en el gobierno. Con lo cual eso fuerza a madurar a, desde el punto de vista organizativo, pero desde el punto de vista de, de los principios éticos y, de, y de, de organización, digamos más ideológico, no no hemos cambiado. Aunque la participación en los procesos sí que es así que ha ido bajando. Sí, es una tónica general en los procesos participativos, no solamente los nuestros internos. Yo creo que es algo general. Ya lo veremos. Ojalá no sea así, ojalá la, la, la ciudadanía vasca se sienta concernida y se, y, y se sienta llamada a participar en esas elecciones. Pero parece ser que los, el cierre de los tiempos va, va por ahí. Ha sido el de Podemos un duro choque con la realidad, porque realmente era un partido que venía a transformar las instituciones vascas, ¿no? Y realmente parece como que hay cierto desencanto conformidad, ¿no? Que, bueno... Eh, haber pasado de intentar ganar el, el gobierno vasco a conformarse con ser tercera o cuarta fuerza no conformarnos para nada yo no, yo no hablaría de resignación ni muchísimo menos de todas maneras cuando surge una fuerza política como podemos en, en el estado en general y tiene este arraigo y esta fuerza en, en euskadi yo creo que está obedeciendo a una necesidad y es una necesidad de articular discursos políticos de izquierdas al margen de los de nuestras eh, pesares tradicionales en torno a la cuestión identitaria y a la violencia de ETA. Y yo creo que ese es el, el signo que marca nuestra, uno de los signos que marca nuestra presencia, nuestro éxito también, nuestro arraigo en la sociedad y de, de resignación, nada. Bueno, pues ahora ya toca. Vamos a preguntarle por lo del tripartito. Mm. Eh, ¿Ya lo mantiene porque eh, empezó y sigue? Porque le han dicho bastante claramente, sobre todo el Partido Socialista, que no. Bueno, claro, de todas maneras, yo ante ello, esto siempre respondo lo mismo. Acordémonos de Pedro Sánchez diciendo que no dormiría tranquilo si estuviera eh, Pablo Iglesias de vicepresidencia en la Moncloa. ¿Y quién es el vicepresidente primero del gobierno español? Pablo Iglesias. Quiero decir, eh, hay dentro de, un, de una organización política, como puede ser el Partido Socialista, eh, sea en, en el Estado o en Euskadi, puede tener eh, tracciones distintas, impulsos distintos eh, y, y orientaciones distintas. Pero al final la realidad se impone y, lo que, y hay que priorizar objetivos también. En el caso del Estado español apare, apareció un box eh, fortalecidísimo. ¿Por qué? Pues porque durante cuatro años el Partido Socialista no había sido capaz de, de hacer viable ese, ese, mm, ese gobierno progresista que, que la ciudadanía estaba demandando con su voto. Con lo cual, mm, hubo que esperar cuatro años para que el Partido Socialista se diera cuenta de que eso era importante y que era necesario. Y menos mal, yo creo que todos convendremos en que menos mal que hoy en el gobierno de España se sientan eh, el Partido Socialista de, con Podemos, porque si no las cosas, sobre todo ante esta pandemia, hubieran sido de una manera distinta. ¿Y con Escalería Bildu comparten, por ejemplo, el discurso ético? No parece, ¿no? Eh, Euskal Bildu tiene un problema, una mochila, una inercia que tiene que ver con el pasado violento en este país, pero yo no creo que sus líderes políticos en este momento, yo desde luego, yo los sitúo fuera de, de esa onda de la violencia. ¿No es demasiado pronto para intentar tender puentes con E.H. Bildu y el PSE, por ejemplo, con episodios de por medio como el que sufrió Idoia Mendía? No, eh, el, el, el episodio que sufrió Idoia Mendía, que por cierto también sufrimos otros, eh, lo que pasa es que ella lo sufrió en su casa y eso, eso es mucho más terrible, porque ya está mmm, vulnerando un espacio suyo de intimidad que es, es un escalón más en la, en la agresividad y en la violencia. Pero hemos sido también objeto de, de sabotajes y de pinturas eh, otros partidos políticos, el PNV. También, nosotros también, y Bildo también ha tenido alguna pintada. No quiero equipararlo porque no es lo mismo, pero sí que hemos estado en el punto de mira de ciertas personas que no son capaces de aceptar la democracia como, como un juego natural en esta sociedad. Y, y, y no, sinceramente, no creo que ese episodio eh, tenga que obstaculizar nada. Yo creo que por encima de, de esto, que eso son eh, una parte muy pequeñita de, de esta sociedad, yo creo que todos convenimos en que es necesario superar esa fase de crispación de violencia y mirar a futuro en, en clave izquierda. ¿Qué se le pasó por la cabeza cuando escuchó a Pablo Echenique decir que no era necesaria una comisión de investigación sobre el GAL porque todo el mundo sabía lo que había pasado? Pues lo que se me pasó por la cabeza fue que Pablo Echenique estaba respondiendo desde una perspectiva muy concreta y era el por qué aparece esto ahora cuando es una cuestión que lleva publicada varios años. ¿Por qué? Porque estamos en campaña electoral en Euskadi, porque tenemos una comisión de reconstrucción en el Congreso y, y, y queremos emborronar la, las cosas y, y entonces la, su respuesta yo creo que venía enfocada desde la perspectiva. Claro, eh, comprendiendo la perspectiva desde la cual lanzaba sus respuestas y dije Pablo Echenique... No has estado acertado en esta ocasión. ¿Y qué le pareció pues, eh, la, la respuesta, lo dolida que se sintió quien fue eh, la anterior candidata Lenda Pili Pilizabala? Pues lógico también. Yo yo comprendo, yo por eso te digo, comprendo desde dónde venía la respuesta, desde qué lugar venía la respuesta de Pablo Echenique. Y comprendo profundamente, y además lo comparto, la, la, el lugar desde el que venía la reacción de Pilizabala, que también no podía ser otro. Yo, bueno, yendo más ya también a temas concretos, y antes mencionabas que te había, bueno, te había llamado la atención la victoria de los verdes en, en las municipales francesas, eh, parece que hay un auge, ¿no? de las políticas verdes, los partidos verdes, sin embargo, Equo, eh, que es el, el partido verde por excelencia en el Estado, abandonó la coalición eh, Unidas Podemos y concurre en solitario. No sé si aspiráis ahora, como el Carrequín Podemos, a cubrir también ese espacio verde y darle más importancia. Pues fíjate que sin embargo la gente que piensa en verde considera que su espacio político está sobre todo en Unidas Podemos. Eso es lo que lo que dice lo que dice la gente que vota en clave verde. Y en todo caso yo te voy a negar la mayor, si me permites, es que en, en, en Unidas Podemos está el espacio verde. Eh, Juan Cholape Duralde, que es diputado nuestro por Álava, fue uno de los fundadores de Equo que se mas, de, se desmarcó de Equo, pues ante esta decisión de, de decidir es un al final es una estrategia una táctica política de la organización que decidió concurrir electoralmente con nosotros y, y hacerse en parte de otro proyecto político en lugar de en Unidas Podemos en más país Hubo mucha gente de ECO que consideró que es un error que el espacio verde en este país está en Unidas Podemos, que es desde el sitio en el que mejor se pueden defender las, eh, las posturas ecologistas y por lo tanto abandonó esa formación para poder pa seguir participando en Unidas Podemos que es donde realmente ahora está ese espacio verde. Bueno, pues ya hemos llegado a casi el, el tope. La última, pues una blandita, una de qué agenda le queda por delante, porque me imagino que el día acaba de empezar aquí con nosotros, pero que tendrá hasta las diez de la noche toda la agenda completa. Pues efectivamente, la verdad es que esto es, es frenético y eh, tengo una persona que me lleva a la agenda, menos mal, y, y voy día a día. Eh, a veces le digo que me adelante un día, por si acaso, para hacerme la idea de que si va a ser de los, de los que no voy a dormir o de los que voy a dormir. Eh, Hoy tengo otra entrevista y a la tarde tengo un acto muy bonito en Guernica, bueno. que os invito a que participéis. Miren Gorrocha gracias por estar con nosotros también. Miguel Aizpuru, sí, gracias. Sí, placer, igualmente. Muchas gracias.